A mi canal, si son nuevos por aquí en mi canal de YouTube, yo soy Carlos A, bienvenidos. Y si ya han visto mis videos anteriormente, bienvenidos de vuelta a un video más. Hoy les tengo un video un poquito especial y diferente porque sé que algunas personas como yo sufrimos de. Estos coditos manchados, así oscuros, horribles, que por más de que nos echemos estropajo, jabón, etc., nos limpiemos súper bien los codos, no nos desmanchan, y no es porque no nos bañemos bien, sino porque simplemente la pigmentación de nuestra piel está ya oscura en esta zona de nuestro cuerpo. Así que hoy les voy a enseñar este truquito que es súper fácil de hacer, lo pueden hacer en su casa, son dos ingredientes, no más. Así que vamos a comenzar mientras yo espero a que esto tenga resultados bueno mis amores vamos a comenzar utilizando dos gasitas no tienen que ser muy grandes y vamos a adicionar crema dental puede ser cualquier marca no exactamente la misma que estoy usando y con una espátula o cucharita lo van a esparcir súper bien vamos a adicionar el bicarbonato de sodio en ambas gasas y ya vamos a cortar nuestro papel vinipel o papel plástico transparente, vamos a poner nuestras gasas que queden muy bien ajustados en los codos y con ayuda del papel vinipel los vamos a ajustar para poder esperar más o menos 10 o 15 minuticos y esto nos va a permitir que no se corran y que el efecto quede súper bien. Amores, ya pasaron los 15 minutos, así que ya va siendo hora de quitarnos esto porque estoy sintiendo que está haciendo efecto, demasiado efecto. Así que vamos a quitarnos esto. Eh, obviamente pues eso no es un resultado de una, pero sí se redujo bastante la pigmentación oscura yo ya lo vengo haciendo como por dos semanitas más o menos y pues obviamente de boba lo grabé antes pero la verdad he visto los cambios y por eso quería mostrárselos, pueden dar cuenta que sí quita, o sea de verdad si despigmenta eh, no se los recomiendo para la cara ni las axilas por favor esto sí, quiero que lo recuerden no en la cara, no en las axilas porque la piel de la cara, tanto de la zona de las axilas es muy sensible y esta combinación de crema dental con bicarbonato puede generar como sensibilidad, irritación se les puede poner muy roja entonces por favor no quiero que hagan experimentos en la cara ni en las axilas ¿Por qué? No, no, no, no, no. Si no. lo prueban en casa, si tienen alguna pregunta, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta cuando me escriben esas cosas como de que les funciona. O si tienen otras ideas de otros videos que quieran saber si funcionan o no, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y no se les olvide visitarme en mi página, en Instagram y en Facebook. También los estaré esperando en estas dos redes sociales. Y ustedes saben que también subo muchísimas fotos, recomendaciones de productos de maquillaje. Y todas las productos que utilizo para mis maquillajes también se los coloco en las descripciones eh, tanto en Instagram como en Facebook así que vayan, vayan, vayan corran a visitarme, y nada mis amores eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este videito y nos vemos la próxima les mando un besito, chao